Operaciones con listas, tuples, tuplas y rangos. Estos tipos de operaciones son básicos en Python y su invocación es muy sencilla. Por ejemplo, para las listas bastaría con invocar con el entorno corchetes e ir separando distintos valores por comas. Esto nos puede dar lugar a la creación de una lista básica. También podríamos asignarla un nombre, de tal forma que podemos hacerla e invocarla para darla ese valor. También podríamos visualizar cómo esta asignación ha sido realizada. Podemos visualizar también cómo se puede acceder a cada uno de los valores que hemos incluido en la lista, de tal forma que a través de su índice podemos observar cada uno de sus valores. También podríamos observar una serie de rangos, los cuales podrían crearse a través de un entorno, de tal forma que podríamos observar una serie de valores. A la hora de crear este intervalo podemos hacer mención de que el primer valor es su índice inicial y su último valor es el índice siguiente al final, de tal forma que el índice 3 correspondería a otro valor. el cual sería el valor siguiente al del rango que estábamos visualizando. Esta forma de operar es también posible operarla con las tuplas. También es posible realizar unas operaciones que pueden llegar a ser más avanzadas, utilizando, por ejemplo, todo el rango de valores que existe dentro de la variable, la cual se puede invocar con la variable simple o con el entorno entre dos puntos, pudiendo esto delimitar un entorno en el cual se pueda considerar su parte inicial o únicamente su parte final, de tal forma que es posible eh, invocar de esta forma cada uno de los de las listas resultantes estas listas son como cajones desastre de tal forma que se puede meter allí cualquier tipo de información podríamos utilizar estos valores enteros o podríamos utilizar valores float podríamos incluir en las listas otras listas o otras tuplas o rangos o podríamos meter nombres de funciones o funciones o strings podríamos en una lista incluir cualquier tipo de objeto disponible en python de tal forma que podríamos posteriormente acceder a él a través de su invocaciones de su posición también podemos hacer mención de las tuplas, las cuales funcionarían igual. Lo que pasa que en lugar de estas ser invocadas o creadas con la orden cor corchete, serían creadas con la orden o con el entorno de entre paréntesis, de tal forma que podemos observar que esto da unos resultados que son cu con un, que son son unos resultados que son también tuplas, ya que sus entornos están marcados con un paréntesis en lugar de con un corchete. Sin embargo, su forma de operar es muy similar en la una y en la del otro tipo. Sin embargo, en ocasiones para visualizar que existen las mismas funciones disponibles es necesario acceder a la documentación de Python. También podemos hacer mención de los rangos, los cuales nos permiten crear un rango de números enteros para que estos puedan ser visualizados y puedan ser accedidos a ellos al igual que se hacía con las duplas o con, los, o con las listas. Sin embargo, los rangos operan de una manera distinta. No pudiendo, por ejemplo, accederse a uno de los, a, a algunos de los valores de una manera extraña. Por ejemplo, podríamos intentar realizar otra vez la operación de, de invocación al rango y ver si se pueden operar cada una de las operaciones anteriores, viendo que, por ejemplo, no podríamos acceder al rango 3, ya que esta quedaría fuera del rango, ya que esto, el, un, rango de, un rango 3 tendría tres únicos valores, siendo el índice inicial el 0. Al ser el índice inicial el 0, el último valor de índice al que se puede acceder es el valor 2, ya que este corresponde con la tercera posición en el valor, ya que el, el índice que se utiliza para acceder corresponde a una posición más, ya que es así como opera Python. En lugar de empezar en 1, comienza en una numeración que comienza a partir de 0, teniendo este una posición de valor. Esto conviene tenerlo claro a la hora de operar, ya que otros lenguajes de programación empiezan su numeración en, con el valor 1. En Python, la numeración empieza, o el primer índice, empieza con el valor 0. Sin embargo, en la invocación a los rangos, se hace mención al número de al número de elementos. Igualmente, se puede utilizar un rango dando cuál es el valor inicial y es el valo, cuál es el valor final, de tal forma que con esta nomenclatura sí que estaríamos accediendo a, a otro valor. Igualmente, podríamos hacer uso de un paso para el rango entre su valor inicial y su valor final, de tal forma que ahora el valor de la posición sería distinto. Podemos observar que hay un error, ya que al ir de dos en dos, los únicos valores que se mostrarían serían el 1, el 3 y el 5, existiendo únicamente dos valores. Podemos observar que esta invocación de rango sería equivalente a esta otra invocación de rango que teníamos así numerada. Igualmente, podríamos intentar utilizar un valor decimal para la utilización del rango. Sin embargo, vemos que esto no es posible. El rango únicamente opera con valores enteros. Si queremos operar con este tipo de rangos con valores decimales o con pasos distintos, deberíamos utilizar la librería NumPy, la cual nos permite este tipo de utilizaciones.